jueves de la primera semana del tiempo ordinario del evangelio según san marcos capítulo 1 versículo del 40 al 45 en aquel tiempo se le acercó a jesús un leproso para suplicarle de rodillas si tú quieres puedes curarme jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo si sí quiero sana inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio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 Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Se van sucediendo en el primer capítulo de Marcos los dispersos episodios de curaciones y milagros de Jesús. Hoy la del leproso. Jesús se compadeció de él y, y extendió la mano y lo curó. La lepra era la peor enfermedad de su tiempo. Nadie podía tocar ni acercarse a los leprosos. Jesús sí lo hace como protestando contra las leyes de esa marginación. El evangelista presenta cómo Jesús siente compasión de todas las personas que sufren. Y por otro, cómo es el Salvador, el que vence toda manifestación del mal, enfermedad, posesión diabólica, muerte. La salvación de Dios ha llegado a nosotros. El que Jesús no quiera que propague la noticia, el secreto mesiánico. Se debe a que la reacción de la gente ante estas curaciones la ve demasiado superficial. Él quisiera que ante el signo milagroso profundizaran en el mensaje y llegaran a captar la presencia del reino de Dios. Jesús se presenta como el liberador total de, la, de alma y cuerpo. Él nos quiere comunicar la plenitud de su vida. La lectura de hoy nos invita también a examinarnos sobre cómo tratamos nosotros a los marginados, a los leprosos de nuestra sociedad. Creo que esta puede ser la causa por la cual muchos cristianos permanecen callados, no han sido tocados por el amor sanante de Dios, permanecen llenos de miedos y temores, viviendo como lo hacen los leprosos, aislados de la comunidad desde cuando fuimos bautizados o desde que tuvimos nuestro encuentro con Cristo y nos ha tocado y nos ha dicho sana y nos ha llenado de su Espíritu. Es entonces cuando podremos evangelizar, dar la buena nueva del Evangelio. Sin embargo, algunos han dejado que regrese la lepra de la envidia, del odio, del rencor, de la indiferencia en su corazón. Es necesario que de nuevo decirle al Señor, si quieres puedes sanar, Él lo hará una y mil veces, pues nos quiere sano y llenos de vida en el espíritu. Así, una vez tocados por el amor sanante de Dios, nos convertiremos en verdaderos testigos de este amor en el mundo. Que el Señor los bendiga.